Bienvenidos a satoshifactory.com En este vídeo te traemos nueva información acerca del exchangegate.io Un exchange que realmente merece muchísimo la pena Está dentro del top 10 de todos los exchanges que tenemos en la actualidad nosotros personalmente llevamos muchísimo tiempo utilizándolo, llevamos como 3 años y la verdad es que nos ofrece una serie de opciones muy interesantes. Antes de nada te animo a que te suscribas y te dejes un buen like si te gusta el contenido que vas a ver a continuación y también te animamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube secundario, Satoshi Factory Airdrops y Plataformas, te dejaré el enlace abajo en la descripción del vídeo, ya que estamos compartiendo muchísima información nueva con toda la comunidad aparte tienes también nuestro canal y grupo de telegram todo abajo en la descripción del vídeo y si te gustaría que habláramos sobre algún proyecto que no estás encontrando en youtube o en cualquier otro sitio por favor déjalo abajo en la caja de comentarios si vemos que realmente este proyecto merece la pena consideraremos hacer un vídeo analizarlo y empezar a probarlo testearlo para ver cómo funciona no te cortes y deja tu comentario leemos y respondemos todos y cada uno de ellos Como siempre en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de exchange tienes el artículo completo acerca de qué es y cómo funciona el exchange de gate.io te explicamos cómo crear una cuenta en el vídeo que te dejamos por aquí arriba y también tienes de forma súper detallada cómo verificarla algo muy importante para poder participar en la gran mayoría de promociones que merecen la pena y también te explicamos cómo depositar hacer trading y aprovecharte de estas oportunidades que nos ofrece Gate. Punto io. algo que realmente merece mucho la pena de gate.io es lo que comentábamos anteriormente que se encuentra dentro del top 10 de los exchanges que tenemos en todo el mundo para comprobar esta información debes ir a CoinMarketCap y en la pestaña de Exchange aquí dentro pulsas en esta opción y te va a listar, al igual que tenemos todas las criptomonedas, también todos los exchanges, tanto centralizados, descentralizados, etcétera. Como puedes ver, tenemos a Gate.io en el ranking número 7, también nos indica muchísima más información, podemos pulsar en él y directamente nos va a decir cuáles son las criptomonedas que tiene listadas para poder operar francamente tiene las mejores que puedes encontrar en el mercado y también tiene una opción muy interesante que es la que vamos a ver a continuación para conseguir gemas con un potencial muy muy alto de revalorización aparte de esto también tiene su propio token el gate token actualmente se encuentra a 4.27 dólares y al igual que en Binance, en Bit2Me o en cualquier otro exchange que tienen su propio token de utilidad con el cual únicamente por mantenerlo vas a tener una serie de ventajas y privilegios muy interesantes actualmente con el mercado bajista el precio está bastante asequible y para tener diferentes privilegios debemos tener un mínimo de 100 tokens gate esto no es consejo de inversión ni nada por el estilo pero nosotros consideramos que este exchange tiene un gran potencial al igual que este token es un ERC20 un token derivado de la cadena de bloques de Ethereum Y bien, vamos a gate.io Tenemos nuestra sesión iniciada Y me gustaría destacar dos apartados Que considero que son bastante interesantes Aunque realmente también te animo a que verifiques este apartado principal, este banner, en el cual van añadiendo todo tipo de promociones nuevas. La verdad es que hay algunas que son muy interesantes y prácticamente muchas de ellas regalan criptomonedas totalmente gratis por hacer trading, competiciones de margin trading, etcétera todo cosas bastante seguras y bastante intuitivas y muy sencillitas de utilizar. La que nosotros queremos destacar es esta de Startups, desde la cual vamos a poder conseguir gemas, con un gran potencial de revalorización Y vamos a pulsar en esta opción que nos dice más Para que nos muestre todos los proyectos que actualmente están activos Y los próximos que van a venir Y vamos a poder beneficiarnos de ellos De momento aquí tenemos en progreso Tenemos uno y dos Y los próximos iniciarán en breve Tal y como nos está indicando El primero de ellos que tenemos es el de Nibir World Vamos a ver de qué trata este proyecto Y también realizaremos una orden clicamos en él y nos muestra toda la información por defecto viene en inglés pero ya sabes si no entiendes inglés te puedes apoyar de una extensión de traductor válida para navegadores ya sea brave chrome etcétera y aquí nos indica Toda la información acerca de este proyecto nos dice que es una cadena de bloques que prevé definir la capa 3 en la tecnología en la cadena de bloques con su red principal impulsada por tecnología CBDC. Tiene tres plataformas en funcionamiento, Nibir Market, un mercado NFT con red Ethereum y Solana, donde las tarifas de gas se reducen con sus tecnologías de solución clave llamadas S2K L2 Stay Pending. Y también nos dice que es una plataforma de inversión de activos sintéticos virtuales donde los titulares de Nibir pueden unirse y realizar inversiones virtuales en varios activos sintéticos. Todo esto te animo a que lo leas y lo entiendas, es muy importante antes de invertir en cualquier proyecto, ya que estos proyectos no nos garantizan absolutamente nada, pueden salir bien o pueden salir desastrosamente mal, no tenemos ningún tipo de garantía, sí que nos muestran información, por ejemplo, sobre el CEO, podemos indagar y buscar mucha más información acerca de la empresa, también nos muestran el tokenomics de este proyecto, cómo va a estar repartido y demás, pero... Nada de lo que nos estén vendiendo aquí tiene ninguna garantía de éxito, alguno de ellos puede triunfar bastante, como por ejemplo el de Steppen, un move to earn que ya hicimos anteriormente, nos llevamos unos cuantos tokens, la verdad es que tuvo una muy buena salida al mercado, hemos tenido otros que también han triunfado bastante, pero esto es un poco azar y un poco de investigación sobre los fundadores del proyecto, el desarrollo y demás. Bien, para poder participar tan solo debemos pulsar aquí en realizar una orden, debemos tener USDT ya que es la criptomoneda con la cual vamos a poder participar, el dólar digital por excelencia, también debemos aceptar términos y condiciones y le damos a próximo. A continuación aquí tenemos la cantidad de copias con las que podemos participar con un máximo de 10 copias, esto significa que cada copia son 20 dólares que es el mínimo que nos piden para poder participar. Nosotros lo vamos a hacer únicamente con una y nos asignarán una cantidad de tokens proporcional. Aquí lo tenemos, pago por copia 20 dólares y con estos 20 dólares nos van a asignar 250.970NVR. Le damos a siguiente y a continuación le damos a realizar una orden. Debemos verificar el CAPTCHA, tenemos la orden en la cola. Y automáticamente nuestra orden ha sido ejecutada. Cuando finalice esta cuenta atrás de 8 horas y 57 minutos, nos asignarán estos tokens y ya podremos venderlos, almacenarlos, enviarlos o hacer lo que nosotros queramos con ellos. Le damos a volver y aquí también tenemos otros proyectos que de momento no están activos. Nos dice que empezarán dentro de 12 horas. El siguiente también nos dice que empezará en un día, pero ya podemos leer toda la información acerca de estos proyectos. Por ejemplo aquí tenemos Fruit Dino, esto parece que sea un videojuego, vamos a verlo. Y vamos nuevamente a traducirlo al español para una mayor facilidad y nos dice que es un juego de rol de estrategia informal donde los jugadores usan dinosaurios basados en NFT para defender su hábitat contra mutantes salvajes en deformaciones genéticas. Bueno, básicamente es un juego, también tienes el creador y demás, toda la información al respecto y nada, dentro, en este caso dentro de 12 horas ya podremos empezar a participar. Tenemos por aquí también otro proyecto de un meta blockchain, otro metaverso. Y lo mismo, tan solo debes entrar, leer la información y ver si realmente te convence o no te convence. Y bien, la siguiente opción que me gustaría compartir acerca de Gate.io es el Marketplace de NFTs. Para ello tenemos el menú superior, aquí tenemos la pestaña de NFTs, pulsamos en esta opción y automáticamente nos lleva a su Marketplace. De hecho, me voy a quitar un momento desde OBS para... Poder visualizar mejor la página, aquí tenemos toda la información acerca del marketplace, podemos también crear nuestras propias obras y mintearlas y tenemos distintos creadores que ya están publicando las suyas. Como novedades más interesantes, aquí tenemos diferentes cajas misteriosas de proyectos que realmente merecen bastante la pena. Es recomendable entrar e indagar e investigar porque hay juegos, hay NFTs que son muy potentes, colecciones y en definitiva tenemos oportunidades muy buenas y muy interesantes. También te leo en los comentarios si tienes algún proyecto que te guste, que te gustaría que habláramos de él o cualquier cosa, por favor déjalo abajo, leemos y respondemos todos y cada uno de los comentarios. Tenemos aquí los creadores recomendados, entre ellos tenemos a los oficiales de los monos aburridos y otros proyectazos muy interesantes que están creando otras tiradas, evidentemente no son los que valen un yate, pero son de los propios creadores y la verdad es que esto es muy interesante porque están abriendo nuevos mercados para nuevos usuarios tenemos aquí también las colecciones más populares y también algo muy interesante es que puedes convertirte en creador certificado de gate nft para subir tus nfts individuales o tus propias colecciones esto es muy bueno porque vas a tener una exposición una especie de galería en la cual la va a poder visualizar muchísima gente y vas a tener muchas oportunidades de venta si realmente tu proyecto merece la pena Tienes también introducción al mercado de nfts de gate.io. Todo esto lo vamos a hablar en un próximo vídeo de forma más detallada. En este realmente quería centrarme más en la parte de startup para conseguir estas gemas súper valiosas. Pero realmente el mundo nft a mí personalmente me apasiona, me encanta. Tenemos muchísimos vídeos en el canal para conseguir nfts, para mintear tus propios nfts en OpenSea y un montón de opciones y muchas más que vamos a traer. Y por ello vamos a hacer un vídeo más paso a paso acerca del de marketplace de NFTs de Gate.io Y bien, poco más que añadir, hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado y servido esta información Si es así, como siempre, te animo a que destroces el botón de me gusta También que te suscribas y actives la campana de notificaciones Recuerda que estamos subiendo contenido tanto al canal principal como al secundario, los tienes los dos abajo en la descripción del vídeo. Y también tienes nuestro canal y grupo de Telegram en el cual vamos hablando acerca de todas las plataformas que traemos a Satoshi Factory. Ahora ya sí, espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto.